En este ejemplo, vamos a intentar implementar una simulación de vida. Una de las eh, más antiguas simulaciones de vida computerizadas que hay es la de John Conway, que se llama El Juego de la Vida y está pensada creo que en el 1969. Eh, se dice que es el primer automata celular que se creó. Como es un poco complejo, lo que voy a hacer es que no lo voy a hacer desde cero, sino que voy a cargar el, el ejemplo y, y trabajaremos sobre él. Para este ejemplo, para este juego de la vida, he utilizado una, una técnica, eh, no, no os asustéis por el número de variables, eh. he, he utilizado una técnica que es el, el hacer clones. Como podéis ver, lo que es el elemento que vamos a dibujar es un solo elemento, pero al empezar él solo va a hacer clones de sí mismo. Eh, un clon es un objeto que es idéntico a él mismo, con una numeración diferente y autorreplicado. Entonces, para estos clones, en la sección de control, en la parte de abajo, eh, veis que tenemos tres, tres eh, elementos de control, eh, nuevos de, de esta versión. Uno dice, cuando comience como un clon, que es un punto de entrada, este punto de entrada, este evento se ejecuta de forma automática cuando se crea el clon. Eh, tenemos el elemento de crear un, crear un clon de este objeto y tenemos el elemento de borrar el clon. Entonces, lo que vamos a hacer es una cosa un poco compleja para los que venimos de, de la programación no orientada a objetos o de la programación modular y es que hacemos un evento eh, que se llame cuando comience como clon y aquí le ponemos el programa inicial que ha de hacer en el momento de que se crea el clon y en la parte inicial, como podéis ver dentro de este bucle, de este repetir, lo que tenemos es que crea un clon de sí mismo. La variable número de clones es una variable que voy a utilizar para identificar el número de cada uno de los clones. Lo que voy a hacer con esa variable es ponerla a cero al empezar y cada vez que creo un clon le asigno un número, con lo cual puedo tener identificados a cada uno de esos clones y los puedo colocar en su lugar. El juego de la vida de John Conway es una retícula, es una cuadrícula donde cada uno de los elementos puede estar vivo o puede estar muerto. Lo que he hecho en este caso es que a este elemento le he puesto dos disfraces, un disfraz que llama vivo, que es de color blanco, de color negro, y un disfraz que pone muerto, que es de color transparente. Entonces, si el elemento está vivo, tendrá ese puntito de color negro, y si el elemento está muerto, tendrá ese puntito de color blanco. El concepto del juego de la vida de Conway es muy, muy sencillo. Eh, lo único que, que hace es una cuadrícula llena de píxeles blancos o negros, vivos o muertos y, y se, se repite en ciclos. En cada ciclo eh, se establecen unas reglas, cada uno de esos píxeles, cada uno de esos, de esos elementos vivos o muertos eh, depende su existencia de los elementos que tiene alrededor. Si por ejemplo un elemento está muy agobiado, por decirlo de una manera, es decir, tiene muchos elementos a, alrededor, acaba muriéndose. Y si un elemento está totalmente aislado, es decir, está solo, ¿vale? no se sociabiliza, pues acaba muriendo también. Y si dos o tres elementos están alrededor de un píxel que está muerto, de un elemento que, que está muerto, pues se genera la vida y se vuelve a crear un elemento. Es realmente curioso y hay estudios eh, científicos sobre los dibujos y los resultados que salen de este experimento. Eh, realmente es, es interesante. Al, el ejemplo que, que vamos a trabajar nosotros ahora es, es lento, con lo cual los ciclos tardan un poco en ejecutarse, pero es lento por, por el hecho de que trabajamos con clones, pero en este caso me interesaba mucho trabajar con clones para que vierais eh, cómo funciona. En nuestro juego tenemos una cuadrícula de 15 elementos de ancho por 15 elementos de, de alto. Este 15 sería el, el tamaño de X, este 15 de aquí sería el tamaño de Y. Y por otro lado, cada uno de los elementos nos mide 16 píxeles de ancho y 16 píxeles de alto. Entonces... Para calcular la posición de cada uno de los elementos, lo que tenemos que saber es qué elemento en posición de X es y multiplicarlo por 16 para saber cuál sería el punto XY de donde se tiene que dibujar el elemento y qué elemento en Y multiplicado por ese 16 para saber la Y de este píxel respecto al, al inicio. Por otro lado, en un momento del, del programa tendremos que calcular eh, cuáles son sus vecinos. En una lista de, de lineal, no de dos dimensiones. Con lo cual el vecino de al lado será el número de este clon más 1. El vecino de la izquierda será el número de este clon menos uno. Y el vecino de arriba, dado que toda la lista mide 15, pues sería el mismo menos 15. Y el vecino de abajo sería el mismo más 15. Con el mismo cálculo, el vecino de la esquina superior derecha sería el mismo, menos 14, y el de la esquina superior izquierda, el mismo, menos 16. Lo mismo con las esquinas de abajo, más 14 y más 16. Ahora que ya sabemos cómo localizar a cada uno de los vecinos y hemos entendido eh, el, el contenido de cada una de las variables, las de tamaño x, tamaño y y el, y el número del clon, vamos a ver cómo funciona el código. Al presionar la bandera, lo primero que hemos de hacer es generar el mapa. Para generar el mapa, lo que he hecho es definir un bloque. He definido un bloque que se llama generar mapa inicial, que lo único que hace es añadir en una lista que se llama juego actual, esta lista es una lista de, del 1 al 255, es decir, eh, para cada uno de los píxeles, para cada uno de los elementos hay un elemento en la lista que puede valer 0 o 1. Este 0 o 1 pues representa si el píxel está vivo o está muerto. Entonces lo único que hago al empezar el programa es borrar todos los elementos de la lista y hacer un bucle que se repiten tantas veces como elementos hay en la lista que como podéis ver lo saco de multiplicar el tamaño de la retícula x por el alto de la retícula que sería el tamaño y y lo que hago es añadir un elemento en esa lista que es un número al azar entre el 0 y el 1 con lo cual al empezar el programa lo primero que hace como podéis ver aquí que, que va parpadeando es generar cada uno de esos elementos y asignar de forma aleatoria un 0 o un 1 en esa lista Acto siguiente, después de haber generado ese mapa inicial, se establecen los valores, ¿vale? se fija el, el inicio, este inicio x y este inicio y indica el píxel en el cual se localiza el primer elemento, ¿vale? dado que tenemos un, si pusiéramos por ejemplo inicio x, inicio y a un 0, pues me empezaría, empezaría en medio de la pantalla y eso no me interesa, con lo cual lo que hago es multiplicar el número de elementos por el tamaño del elemento, que en este caso cada elemento mide 16 de alto y 16 de ancho, lo divido entre dos para que quede centrado y localizo la X y la Y en ese punto donde empezar. Bien, en el cálculo del, del lugar donde va el elemento inicial utilizo una función que puede parecer rara, que es esta que dice piso. En el apartado de los operadores tenemos un par de funciones que pueden sonar raras, una es piso y el otro es techo piso viene de la traducción de flor y techo de la traducción de ceil. el piso o el flor sería un redondeo a la baja y el ceil sería un redondeo a la alta ¿vale? con lo cual hago un redondeo a la baja para intentar comerme los decimales y encontrar el número entero que me interesa Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es un bucle que me repite tantas veces como elementos hay menos uno, ya que el primero ya está pintado, y lo que voy haciendo es generar un clon e incrementar el número de clones. Esta espera de 0,5 segundos la hago necesariamente para intentar no solapar la generación de clones. Si generará todos los clones de golpe es posible que, que se entrabancaran algún momento y algún, alguno de los cálculos no les diera tiempo a hacer, generaría todos, los clones, generaría todos los procesos de forma paralela y no se ejecutarían con tiempo, es por eso que hago esta espera de 0,5 segundos. ¿Qué hace cuando genera un clon? Pues calcula el lugar donde tiene que ir, que es muy parecido a lo que le hemos dicho arriba a la hora de situar el primer píxel, el primer elemento, perdón, y Después ejecuta un, por siempre un bucle que se va a ejecutar hasta el final de, del programa que ahora veremos exactamente qué hace. Con lo cual en este primer proceso lo único que hace es situar el primer elemento, nos vamos a este bucle y va creando cada uno de los clones y los clones de forma propia ya saben en qué lugar han de ir en función del de valor de la variable número de clon, que es el número que tiene asignado cada uno. Se localizan en su punto y lo que hacen es un bucle. Este bucle, este bucle perdón, lo único que hace es saber si a este clon le toca ser estar vivo o estar muerto, con lo cual cambia a un disfraz o a otro. ¿Cómo sabe si está vivo o está muerto? A partir de la lista juego actual. Esta lista juego actual, que es la que hemos generado al principio, que de forma aleatoria está llena de ceros o de unos, ¿vale? es la que indica si ese clon está vivo o está muerto, con lo cual de forma eh, constante cada uno de los clones va revisando en su posición de la lista si le toca estar vivo o estar muerto para dibujar un disfraz u otro. Veamos cómo funciona. Generamos los valores aleatorios en la lista hasta el 255 y ahora lo único que vamos haciendo es ir generando cada uno de los clones y se va pintando del color que le pertoca. Ya tenemos generados eh, todos los clones y los tenemos dibujados en pantalla. Entonces, bueno, como podéis ver, pues es totalmente al azar. ¿vale? Hay píxeles de color blanco, bueno, elementos de color blanco, elementos de color negro. Y este botón de color verde que tenemos dibujado aquí abajo, lo único que hace es generar un ciclo. Tal y como os había comentado, el juego de la vida lo único que hace es que para cada uno de los elementos contabiliza cuántos vecinos de alrededor, es decir, de los ocho vecinos, cuántos de los ocho vecinos que tiene ese elemento, están vivos o están muertos. Y en función del número de vecinos que tiene alrededor, se toma la decisión de si vive, muere, o de si un elemento que estaba muerto eh, vuelve a nacer. Hay muchas variaciones y podemos hacer diferentes versiones de este juego, eh, pero la, la versión estándar lo que hace es que si el elemento está vivo, y, y el resultado es un 2 o un 3 eh, sigue vivo y si el elemento está muerto y el resultado es un 3 vuelven a nacer entonces en el código este que veis aquí lo único que se hace es que se borra todos los elementos de una lista que se llama Juego Siguiente. Lo que estoy haciendo es hacer dos listas paralelas, voy a hacer todo el cálculo de cómo deberían quedar los elementos en la lista Juego Siguiente y en el momento que esté llena esa lista de Juego Siguiente la voy a volcar dentro de la otra lista. Entonces borro todos los elementos de la lista Juego Siguiente, eh, fijo la I que va a ser un contador a cero, y empiezo a hacer un bucle, en este caso hago un bucle animado, hago un bucle para la y por filas y un bucle para la x por columnas, entonces para cada uno de los elementos lo que hago es fijar el número de vecinos a cero y voy mirando si cada uno de esos elementos que tiene alrededor eh, está vivo o está muerto, por ejemplo en el primer caso pues miro si el valor y que sería el vecino que estoy mirando ahora más 14 que sería el valor del vecino de la fila de abajo, el primero, el que queda abajo a la izquierda, miro si está vivo, es decir, si el valor de ese elemento en la lista juego actual es 1, y si está vivo lo que hago es sumarle a la variable vecinos 1. Y esto lo hago con cada uno de los elementos, con el 14, el 15 y el 16, que serían los tres elementos de abajo, con el 1 y el menos 1, que serían los dos elementos eh, que tocan a la izquierda y a la derecha con el elemento de estudio y el menos 14, menos 15, menos 16 que serían los tres elementos de arriba entonces una vez acabado estos ocho ifs, estos ocho sí, estos ocho condicionales pues tengo que la variable vecinos será el recuento total de los vecinos que están vivos con lo cual pues aquí le digo que si los vecinos valen tres o si valen dos y a más a más resulta que el elemento que estoy mirando está vivo pues nos tocaría hacer que ese elemento va a estar vivo en la siguiente ronda, en el siguiente ciclo y si no, pues ese elemento va a estar muerto entonces hago esto para cada uno de los elementos, cuento a sus vecinos, si el vecino cumple la condición lo dejo vivo o muerto entonces lo que tendré en este punto en este, al acabar estos dos bucles es que habré rellenado esa lista de juego siguiente con todos los valores que he de traspasar ahora a la lista de juego actual entonces este último bucle lo único que hace es para todos los elementos lo que hago es reemplazar el valor que tiene la lista juego actual con el valor que tengo dentro de la lista juego siguiente. Voy sumándole uno a la i y acaba de hacerse. Entonces hace esto de aquí. Este botón de aquí toma la decisión y genera el nuevo mapa de elementos. Hagamos un clic para ver cómo, cómo funciona. Entonces fijaos que está rellenando la lista de juego siguiente y cuando la tiene llena la va traspasando a juego actual y vemos cómo en la imagen va cambiando la configuración la gracia de este juego es hacerlo que vaya de forma automática, es decir, que se vayan generando los ciclos ¿vale? de forma automática para ver cómo evolucionan las imágenes, que es donde os dije que, que podéis ver cómo hay elementos que coexisten de forma de forma interesante o hay elementos que se van moviendo por toda la pantalla hasta que desaparecen y se pueden, podemos encontrar hasta estudios de los tipos de formas que se generan en el juego y hay gente que hasta les ha puesto nombre.